Hola profes, bienvenidos al curso de creación de vídeos educativos. En esta tercera entrega vamos a hablar de derechos de autor y licencias. Por hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, en el primer vídeo pusimos el foco en los navegadores y buscadores que teníamos disponibles para localizar en Internet los vídeos educativos que ya estaban realizados. En el segundo vídeo nos centramos un poco en buscar en YouTube eh, vídeos educativos para eh, localizar canales educativos que ya estuvieran en youtube le echamos un vistazo a esos vídeos y valoramos el costo en tiempo que nos llevaría a nosotros a realizar algo similar bien en este tercer vídeo vamos a hablar de eh, derechos de autor eh, podemos pensar que cuando realicemos nuestros vídeos eh, nos da un poco igual el, el uso que se haga de ellos y los podemos ofrecer a la comunidad eh, gratuitamente pero como autores que somos desde el momento en que creamos un vídeo eh, los derechos de ese vídeo nos pertenecen y también las responsabilidades es decir, si luego nuestros vídeos o nuestros contenidos educativos son utilizados en algunas webs eh, que no representan nuestros ideales pues podemos vernos involucrados en cuestiones eh, complicadas desde el punto de vista legal. Desde el momento en que nosotros creemos nuestros vídeos eh, los derechos de eh, autor de esos vídeos nos pertenecen, pero podemos elegir un tipo de licencia un, concreta que nos permiten compartir esos vídeos con una serie de restricciones. Eh, ese tipo de licencias, actualmente las que más se están utilizando, eh, se llama licencia Creative Commons. ¿vale? Y básicamente eh, nos dan eh, cuatro opciones para compartir nuestros vídeos. La primera de ellas es la autoría. La autoría de nuestros vídeos va a estar siempre asignada a los creadores que somos nosotros. Esa es la eh, licencia básica. Que todas las personas que compartan nuestros vídeos, al menos eh, hagan una mención expresa a los autores originales que somos nosotros. La segunda sería el uso no comercial. Si nosotros vamos a colocar nuestros vídeos en YouTube para que los pueda disfrutar cualquier persona, podemos poner la restricción de que ya que nosotros lo compartimos altruistamente no haya nadie que haga uso de nuestros vídeos para conseguir un rendimiento económico. La tercera opción que podemos incluir en la licencia de nuestros vídeos es que a la hora de compartirlo eh, las personas que los distribuyan eh, estén obligadas a no manipular nuestros contenidos es decir que cuando compartan nuestras creaciones tienen que hacerlas tal y como nosotros las creamos sin modificaciones posteriores y el último tipo de licencias que hay es el de eh, compartir nuestras creaciones con la misma licencia con la que nosotros la estamos poniendo a disposición de los demás es decir si yo comparto mi vídeo en el que quiero que se reconozca mi autoría, no quiero que se haga un uso comercial y quiero que mi vídeo se comparta tal y como yo lo cree puedo incluir una condición de que todas las personas que compartan mi vídeo lo hagan con esas tres características previas mi autoría, uso no comercial y no modificaciones posteriores eh, hay una página donde se están eh, controlando todo este tipo de licencias se llama Creative Commons eh, la actividad que deberíamos realizar eh, en este vídeo sería irnos a la página de Creative Commons eh, responder dos preguntas muy sencillas que allí nos hacen y obtener el código de la licencia eh, resultante de la respuesta a esas dos preguntas una pregunta es si queremos hacer un uso comercial o no de nuestro vídeo y la segunda pregunta es si queremos que nuestro vídeo se comparta tal cual nosotros lo hicimos con la misma licencia con la que lo compartimos inicialmente. Como actividades al, al curso y que no quiero que en modo alguno me dé más tiempo del, del que corresponde, eh, vamos, a, eh... vamos a obtener eh, una licencia en Creative Commons, en realidad sería solo una pegatina que refleje eh, las cuatro características de la licencia que vamos a incluir en nuestro canal y vamos a irnos a nuestro canal de YouTube, el correspondiente a la cuenta de Google que nos creamos para este curso, y vamos a incluir en nuestro canal esa pegatina que determine claramente a todas las personas que vean nuestros vídeos, si queremos eh, que hagan uso comercial del mismo, de los mismos, de nuestros vídeos, si queremos que lo respeten el original o que puedan modificarlo. Y si van a compartirlo en otros lugares de Internet, sí obligatoriamente tienen que eh, utilizar nuestras condiciones, nuestras condiciones de licencia originales. Eh, por último, eh, comentaros que igual que nosotros vamos a ser creadores de nuestros propios vídeos educativos, también vamos a coger, para la creación de nuestros vídeos, vamos a coger eh, contenidos, eh, cuya autoría pues, pertenece a otras personas. Entonces, para evitar que nosotros incurramos en problemas de copyright, vamos a intentar incluir en nuestros vídeos eh, contenidos que las personas, los creadores, los autores hayan compartido en Internet con licencias Creative Commons y vamos a respetar su tipo de licencia. Vamos a mencionar cuál es el creador de esa fotografía o ese audio que nosotros vamos a incluir en nuestro vídeo, vamos a respetar la creación inicial del autor, no vamos a realizar modificaciones, vamos a incluir esas creaciones pero no las vamos a modificar y vamos a respetar eh, las licencias con, con las que ellos lo han presentado, si ellos han presentado una licencia simple, Creative Commons, donde solo hay que reconocer su autoría, pues nosotros haremos mención de esos autores en nuestros vídeos y poco más. Eh, creo que eso es todo por este tercer vídeo, espero que el curso esté resultando interesante y bueno, espero vuestras sugerencias, vuestras dudas en el apartado de comentarios del vídeo aquí en el canal de Youtube. Si te interesa seguir viendo más vídeos, acuérdate de suscribirte al canal y os espero en la próxima entrega. Un saludo y hasta pronto.